Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Vamos a ver, voy a responder por el, por el orden inverso a las intervenciones para, para tener, retener un poquito mejor la, la idea. El Partido Popular… Bueno, en cuanto al Partido Socialista, se ha llegado a una, a una transacción, con lo cual poco tenemos que decir, salvo en que nuestro desencuentro ha radicado precisamente en la última de las enmiendas a las que ha hecho referencia su portavoz. Eh, en cuanto al Partido Popular, mmm, también tengo que decir, en cuanto a las enmiendas que presenta, son lo que se dice un brindis al sol, es decir, continuar haciendo lo que sigue haciendo el Gobierno desde hace años, desconociendo, desconociendo por completo que estamos hablando de una situación dramática en la que viven muchas familias y que se ha llegado por una ineficaz… Eh, eh, regulación por parte tanto de las, eh, a nivel administrativo como a nivel mm, técnico-jurídico de, eh, eh, del mercado de, de alquiler. Por lo tanto, eh, entendemos que es bueno, lógica su postura, porque están apoyando al Gobierno, pero es totalmente alejada de la realidad. Decir que la Lau, además, eh, lejos lejos de favorecer el mercado de alquiler asequible, lo que ha hecho es precisamente lo contrario. El efecto ha sido la especulación completa en los precios y, por tanto, que muchas personas se vean abocadas a la calle por no tener una solución habitacional. Dicho lo cual, en cuanto a las enmiendas de compromiso, decir que, si bien estamos de acuerdo, vamos a decir, en el fondo, no estamos de acuerdo en el detalle de las mismas por diversos motivos, pero, sobre todo, para ir, para ir abreviando, por la imprecisión, en algunos casos, de los puntos que propone modificar. Eh, por ejemplo, eh, cuando habla de la enmienda 5, que habla que con el fin de dar un crecimiento sostenible de los precios, ¿qué significa crecimiento sostenible de los precios? Tenemos que interpretar lo que significa. Eh, eh, plantear un cambio de modelo que se establezca un contrato de alquiler indefinido. Tampoco pretendemos eh, crear un contrato indefinido, simplemente que haya un mínimo de duración de los contratos para garantizar una mínima estabilidad en las personas que consiguen acceder a, a la vivienda. Eh, también se habla, por ejemplo, de los aprobar beneficios fiscales para el pago de las rentas de alquiler. A ver, ya están previstos Beneficios fiscales en nuestra moción, entendemos que no es necesario reiterarlo, pero es que además tampoco lo precisa suficientemente, pudiendo incurrir en contradicciones con la moción. Eh, también exige que las viviendas estén en condiciones mínimas exigidas con la legislación vigente. También creemos que esta enmienda, que es la enmienda 1, la, la enmienda número uno, lo que exige es un plus, una dificultad añadida a la cesión de las viviendas al parque de alquiler. Por lo tanto, lamentándolo mucho, tenemos que rechazar las enmiendas. También tenemos que rechazar las enmiendas de coalición, sí, de coalición canaria porque también en cuanto al punto 6 que propone una redacción, habla de una cesión de una parte de las viviendas del parque público, del parque de, de, de propiedad, pero no habla de una cesión que debería ser total de las viviendas vacías. Por tanto, en este punto tampoco estamos de acuerdo y no podemos aceptar esta enmienda. Eh, también se propone añadir un punto 1 y un punto 2, pero el punto uno, por ejemplo, el programa de alquiler de viviendas uh, con personas Termine, vulnerables señoría. es casi de imposible cumplimiento, en tanto que establece estas, uh, este plan de ayudas para las rentas que no superen los 500 euros, lo cual vemos absolutamente inviable que se pueda aplicar en la práctica. Y, bueno, decir nuevamente al Partido Socialista que agradecemos el esfuerzo de llegar y de comprensión por lograr pues, una sociedad más justa y proteccionista respecto a este sector tan desfavorecido de personas que se encuentran en extrema pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias.